le va a gustar el comentario que uno hace, hay gente que no le va a gustar el comentario que uno hace ya lo decía eh, Sancho Panza cuando le mandaba una carta a su mujer y le decía, mira eh, Teresa, que no ponga nunca los tuyo en juicio porque uno dirán que es blanco y otro dirán que es negro, y fíjense que del negro al blanco hay bastante, bastante diferencia pero esa es la realidad humana eh, quería explicarle esa parte esa partecita a, a ese tipo de personas que se ponen cambiando radicalmente de tema, señores, es necesario que el gobierno en esta semana o a principio de la otra comience a indicarle a nuestro país qué va a pasar, ¿por qué? Porque ya la gente se está desesperando, primero, esto es un estado en el que nunca antes habíamos estado, eh, por lo menos aquí de, de cuarentena, sí, eh, eh, en este encierro de tanto tiempo, nunca antes habíamos estado, eh, por lo menos eh, en este país. Entonces, yo creo que el presidente de la República, el gobierno central, ya debe comenzar a dar las pautas de cómo o qué va a pasar en los próximos días y en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque ayer vimos que Telenor realizó un recorrido por las diferentes calles de San Francisco de Macorís y, oh sorpresa, prácticamente todo estaba funcionando de manera normal. Eh, la gente estaba transitando de, una, de manera normal, o sea que la cuarentena se está rompiendo en una gran eh, eh, eh, cantidad de la población. Si usted va al supermercado y compra, usted va a la farmacia y compra, usted va, por ejemplo, y paga el telecable, usted va a norte y paga la luz, usted va al banco y retira dinero y paga sus préstamos, paga su tarjeta de crédito. Yo quiero preguntar, ¿Cuál sería la diferencia de que usted vaya a un taller de mecánica? Yo lo he dicho. Yo hace tiempo que quiero cambiarle el aceite a, a mi vehículo. pero ¿Y qué, qué riesgo tengo yo de cambiar el aceite a mi vehículo o el mecánico que ni siquiera me pone la mano a mí, ni siquiera tiene contacto conmigo de, de manera directa, sino con el vehículo? Eh, básicamente en, en, en lugares que son bastante calientes, que yo no creo que el virus resista ahí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, desde mi punto de vista, entre un taller y el banco? Yo creo que no hay ninguna. Siempre y cuando sean supervisados y las personas, por ejemplo, estén debidamente protegidas. ¿Cómo? En el caso de los, de los mecánicos, con su mascarilla y de los clientes con su mascarilla. Yo creo que Danilo Medina... Debe hablarle a este país. Miren eso. Miren la cantidad de gente que ya hay en la calle. Incluso vi ayer una agroveterinaria abierta. No sé qué tan urgente es que una agroveterinaria esté abierta. Pero la vi abierta. Y yo, bueno. Yo vi... Un ¿Tú te centro estás? de salud de perros y animales. Ah, eso. Ah, bueno. Sí, pues déjeme, sí. sí, sí. Pues déjeme entonces cambiar el término. Un centro de salud de, de, de, de, de, de animales. Eh, entonces es, es válida la, la, la que te abierta, ¿verdad? porque los animales también necesitan eh, salud y necesitan atención. Entonces, que yo creo que Danilo Medina debe comenzar ya a dar pautas, a dar pautas de qué se va a hacer. Y yo creo que eso debe ser antes del día 15 de mayo. ¿Para qué? Para que a partir del 15 comencemos a abrir algunas algunos eh, establecimientos. Eh, por ejemplo... Ya los peluqueros y las mujeres que trabajan en salones ya se le ha dado el visto bueno para que lo puedan hacer a domicilio. De hecho, mi peluquero vino aquí a mi casa. Él vino totalmente protegido. Se puso unos guantes nuevos que yo lo vi cuando se lo puso y eh, me recortó a mí y a, y a, mi, y a mi niño eh, con una protección. Inmediatamente terminó, se retiró sus guantes y se fue. O sea, yo no creo que exista ese nivel de contagio cuando se toman las medidas eh, eh, prudente, además de que él eh, desinfecta los materiales que él utiliza, incluso me, me dijo él que hasta los pone al sol. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comenzar a permitir que algunos establecimientos abran, pero supervisándolo, porque ¿qué resulta? El dominicano es el más dichoso de la bolita del mundo, que aquí. Eh, no, no nos hemos comido eh, una vaina que nos mate a todos porque aquí nadie supervisa por ejemplo la fritura anteriormente nadie nadie supervisaba la fritura que nadie me diga que supervisaban la fritura eh, ni, ni, ni por ejemplo los establecimientos chinos donde venden pollo eh, ¿tambú? ¿tambú? ¿tambú? ¿tambú? ¿tambú? ¿tambú? Oedizo, yayan. ahí está amado que comía mucho en la libertad. No, pero yo también, yo quiero comer. Y sí, claro, y la, y la carnita, porque no, no, no, no, no, no te va a ver loco, Francis, que la carnita de la libertad, eh, por lo menos una vez sí. al mes, a, a la gente le gusta, Como eh, es que, Con mandando, el polvo si de, de la, la calle. Oye, que están mandando unos memes, de que si usted comió tal cosa, si usted. Sí. La cédula en la callecita detrás del de, de parqueo de reserva. No saben que usted está dentro de los 60. Entonces yo creo que ya debemos comenzar a flexibilizar, pero con precaución. Yo creo que los talleres tienen que comenzar a abrir, los talleres de mecánica. Yo creo que los electricistas, los plomeros, ya tenemos que darle ese espacio para que comiencen a trabajar, claro, con la debida precaución, e informarle a la población qué debe hacer ante esto, cómo debe, cómo debe recibir un técnico, por ejemplo, desde Norte, ¿Cómo debe recibir un técnico, por ejemplo, de Telenor? ¿Cómo debe recibir un plomero? ¿Cómo debe ir a un taller de mecánica? Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de los salones, que pudiera bien trabajarse por citas eh, y que se, se mantenga la, la distancia, que si, por ejemplo, habían dos sillas juntas, bueno, pues entonces se divide, la pone un poquito más lejos y que pueda haber menos gente dentro, dentro del local y que sea por citas, Por ejemplo, en el Hospital San Vicente Paul, que ya se van a sacar los enfermos de COVID, lo van a mandar para Guisa, se va a desinfectar y entonces se va a trabajar por cita, es decir, que la gente no se va a aglomerar allá, sino que va a ser por cita previa y usted va a ir a la hora que le corresponde. Eso es importante. Eso es importante de que la gente a trabajar eh, este, por horario de manera organizada. No, no, Francis, eh, no se, está escuchando, se Francis. el tribunal si no está tú y tu abogado. Atención, no, Francis. Francis, Francis, no, se está escuchando. Entonces, entonces con todo esto, yo creo que tenemos que comenzar a promover eh, a través del gobierno ya la apertura paulatinamente de la economía, pero con supervisión, con supervisión. Que, por ejemplo, así como yo veo que, la, que los militares van a los supermercados y le, y, le, y, le, y le marcan línea a la gente, le dicen mire, despegue un poquitico o como está haciendo Abel Martín en Santiago, que te pasa con un camión de bomberos apuntándote para que te despegue eh, más o menos eh, en la línea. De, de, de que hay una supervisión de que constantemente estén supervisando los negocios los establecimientos comerciales con el objetivo con el objetivo de que la gente mantenga las medidas del protocolo verdad que mantenga su mascarilla lo bueno no sé si los guantes ya se ha determinado que no son tan necesarios pero por lo menos la mascarilla sí y que haya desinfectantes donde quiera que tú vayas tanto en los establecimientos comerciales de por ejemplo talleres bancos y todo eso así como también el distanciamiento social. De manera que con esto concluyo, es importante que el gobierno, ojalá lo haga el lunes, ojalá lo haga el lunes, que le hable a la población y que ponga una fecha, porque eso le va a dar tranquilidad a la gente que ya se está desesperando. Y entonces sería mejor que la gente salga organizado a que salgan como caballos desbocados. Con eso termino. Como están ahora, ¿verdad? Sí, como están saliendo. Eh, así es que la gente no va a soportar no va a aguantar esta situación por mucho tiempo si tú no le dices las eh, las expectativas que hay, si lo dejan así la gente va a salir por sus propios medios y se va a ir a la calle y después no va a haber forma de volverlo a traer a su casa pero Entonces, si tú le dices a la gente el 25 de mayo vamos a comenzar a salir de esta forma, estas a ser las reglas ya la gente se prepara psicológicamente para el 25 de mayo y, comienza Mira, y lo esperan hay algo que no entiendo, cómo se coló esa información, porque yo no creo que eso se lo inventara el Diario Libre, que creo fue el primer periódico que lo publicó. De hecho, el Diario Libre tiene un director que es Adriano Miguel, que es un individuo muy medido, un tipo muy injundioso, y no creo yo que él se aventure a tirarse en medio de una noticia por, y que, por, por dar un palo periodístico, no. Eh, yo me imagino que eso sí estaba, pero de, por alguna manera lo echaron para atrás. Quizá porque se coló por alguna otra razón. Eh, pero realmente eh, sea, eh, debe ser interesante que el gobierno haga eso que tú dices, que comience a soltar una serie de negocios eh, con niveles de protección, con niveles de supervisión, porque, porque olvídate, eh, no todo el mundo va a poder aguantar. Eh, de hecho, la mayoría de la gente no puede aguantar todo este tiempo trancado en su casa sin dar un golpe. Por ejemplo, eh, Amado, el, yo creo que el, el sistema, eh, eh, el Poder Judicial ya tiene que comenzar a abrir. Claro, porque hay gente claro. ahí que está preso preventivo. Eh, espérate, que esa gente esa hay parte, que hay, hay que estarlo revisando. Esa parte, esa parte ha seguido eh, operando, la, bueno, la parte de atención permanente. Entonces, atención permanente. Y, atención y permanente. hay plazos suspendidos, ciertamente. Exactamente. Entonces el Poder Judicial ya estableció los plazos suspendió los plazos y que cuando entre en vigencia cinco días hábiles que serían Correcto. los tres días a partir de ahí se van a contar los tres días se restablecen ellos está, está, llamarán a, a o estarán haciendo las notificaciones del lugar pero pueden hacerlo francis por ejemplo puede hacerlo sin sin sin público bueno, eh, se ha estado la semana, hace dos semanas ya el poder judicial convocó al Colegio de Abogados y, no, y nos invitó a todos para que ¿A eh, asistiéramos, a que asistiéramos virtualmente a cómo estarían manejándose en tiempos de Covid eh, en la situación. Pero eh, Francis, mm. ¿a cuál Colegio? Porque me dicen que eso hay un lío ahí. No, eso no existe. No, el Colegio, no existe. el Colegio tiene. Es un síndrome no de lo que ha estado planteando, sin la discusión que tuvimos ayer porque ha sido prorrogado el mandato del actual porque no ha habido elecciones por un asunto de un amparo. Eh, ¿Cómo fue? El... ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí que lo prorrogaron el del actual? El ¿pro de prorrogado, actual? Sí, Prorrogado, no. Tú usas una frase muy muy eh, sofisticada para... Aplastar. Para, aplastar un ruto mismo, ¿verdad? No, porque él no quiere él no quiere dañar a nadie. No, no, nadie. En realidad, en realidad, no todos no los que, <risa> ¿Sí? todo lo que están ahí son ilegales. Todos los que están Ay, Dios mío. Señores, increíble, increíble. Y tanto, y tanto cuarto que maneja ya el colegio mi, de mi país, No, ellos están haciendo su esfuerzo y siguen haciendo lo que es la educación continuada. ya eh, debiera de acercarse para que aproveche los cursos, los diplomados virtuales que están ofreciendo. Yo traté, pero no pude, porque ya estaba lleno. Uh -huh. Pero chequea lo que hay diario. Eh, semanalmente están empezando. Eh, y eso es una de las labores que creo muy importante, porque el abogado tiene que estar en constante contacto. Claro, con claro. Y reconociendo. Eh, ciertamente debe haber un, un protocolo de COVID eh, para todas las instituciones. Eh, definitivamente las empresas deben estar trabajando con sus reglamentaciones internas que, que poseían para transformarla. Yo digo que como había propuesto hace muchos años, las empresas deberán también dentro del tema de cambios en la estructura empresarial, también en la infraestructura, porque las, las, las vías de salida por asunto de emergencia, las puertas siguen estando abriendo hacia adentro y es, eh, no es correcto. En, en lugares que se aglomera gente debe estar hacia afuera. Cuestión de que si hay una estampida de personas o hay una necesidad de salir... Eh, deben estar las puertas dispuestas abriendo para afuera, porque de lo contrario se estancan cuando abren para adentro, cuando tú vienes a abrir, que eres el primero que toma la puerta, el tumulto te, te empuja y cierran, es como un sello que se convierte. Todo eso yo creo que va a haber cambios, en, no solamente en las instituciones públicas, en las privadas. Bueno, bien señores, vámonos entonces a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos eh, que el están... WhatsApp. Sí, ah, la información no, para la dama que preguntó que si en la farmacia San Miguel estaban recibiendo las facturas con el Bono Luz. Eh, el pago de la energía eléctrica no, con el Bono Luz no, pero sí de manera normal. Bien. Sí. Tenemos entonces a Rubio desde San Francisco que dice: Yo quiero que vean al barrio Santa Ana.